¿Cuál es el concepto de salud mental individual o colectivo? Podemos ponernos complicados, pero preferimos comunicarnos de manera clara y sencilla. Para que se entienda, para que se discuta, para que se difunda y multiplique, para que sirva, para que se vean los resultados. En Córdoba queremos una salud mental para todos, accesible. Queremos un primer nivel de atención cerca de la gente y con capacidad ambulatoria. Para los que viven acá nomás y para los que están más lejos que acá nomás. Parece simple, ¿no es cierto? Un sistema de salud mental para todos. Salud sin encierros. Salud sin etiquetas. Salud sin hipocresías porque queremos un segundo y tercer nivel al servicio de la red de atención primaria, con estadías cortas que acompaña a las personas a superar un momento difícil y la ayude a regresar lo más pronto posible junto a su familia, evitando el desarraigo. Pero para eso tenemos que reformar un sistema que está herrumbrado y necesitamos de tu ayuda. ...de tu compromiso, más allá de los obstáculos, más allá de las dificultades, más allá de las resistencias. Porque queremos un sistema de salud mental accesible, descentralizado, porque lo queremos inclusivo. Estamos trabajando para formar una red al servicio de personas que por diferentes motivos necesitan de la asistencia del Estado y de la atención de un equipo multidisciplinario comprometido más con la salud mental que con la enfermedad mental. Un equipo de salud comprometido con la libertad y no con el encierro o el aislamiento. Si estas palabras no sonaban, ahora van a empezar a sonar desmanicomialización, desjudicialización, descentralización, desinstitucionalización... Territorialización Porque queremos desenmascarar lo que está escondido dentro del modelo actual Aislamiento, segregación, desarraigo, depositación, marginación, institucionalización, cronificación Externar no es sinónimo de arrojar a la calle ni de abandonar a nadie Externar es acompañar Incluir, reubicar, es darnos y dar siempre otra oportunidad. Externar no es sinónimo de cerrar hospitales. Externar es reconvertir y renovar. Para eso, necesitamos de tus ideas, de tu apoyo, de tu esfuerzo, de tu estudio y capacitación continua. Necesitamos de tu compromiso.